Manuel Parra, ciudadano pauteño, que ha dedicado toda su vida al diseño y elaboración de artesanías. Hoy nos abre las puertas de su taller para mostrarnos cómo día a día, junto a sus muchachos, elaboran pequeñas muestras de su creatividad y gran pasión por el arte de la belleza artesanal. Él nos cuenta que su entusiasmo por la vida artesanal empezó desde que fue muy joven ya que en la actualidad cuenta con 73 años de edad, 54 de ellos dedicado a la elaboración de pequeñas piezas, que agradan y deleitan al turista tanto a nivel nacional e internacional. Manuel adoptó su gran interés por este arte, guiado por la gran aceptación que tenían estas artesanías, que constantemente ingresaban a nuestro país en épocas anteriores según nos cuenta. Por esto yo vi muchas cosas que venían de otros países, ¿no? Hace hace más de 50 años, y yo fui un comerciante en Guayaquil. Entonces de pronto vi estas cosas que era posible hacer aquí en nuestro país también entonces. Con una gran ilusión regresó a su pueblo natal de Paute, en donde comenzó con la fabricación de estos adornos, que a futuro serían muy apreciados entre la población ecuatoriana. Me vine por, de Guayaquil, vine a vivir aquí con mis padres y... Y dije aquí, puedo hacer el dinero, no, no solamente en otras provincias, ¿no? Entonces me quedé aquí. Ah, en el primer año empecé a, este, me fui, empecé a trabajar desde el mes de enero. Todo el año me pasé trabajando, haciendo casitas, poco, hasta, hasta que llegó el 4 de noviembre, que salí a Guayaquil a vender, a ver cómo lanzar al mercado las cosas, ¿no? Pero de pronto asumo... El público cuando yo salía a, un, a una esquina de Guayaquila y Guayaquil y Aguirre y la gente me compraba cantidad, todos llevaban las cosas porque era una cosa novedosa que no, no había aquí. Sus comienzos fueron muy amenos ya que compartió su destreza y habilidad con una gran cantidad de jóvenes que lo ayudaban con la fabricación de estos productos. Yo tenía un, poco de muchachos que trabajan conmigo, luego ellos también aprendieron, también tienen sus talleres, tienen como cuatro personas haciendo así. Yo hago esto y hago inclusive cosas para así. Les he enseñado a los muchachos que hagan pañaleras, este baúles, pero eso yo he dejado hacer yo, porque ya ellos hacen hacen un precio más cómodo, entonces luego yo ya y dejar de hacer todo eso. Los diferentes materiales que se utilizan en su taller corresponden a un gran porcentaje de bastos que no son perjudiciales para el medio ambiente, ni tampoco para las personas, que en sí los adquieren, nos comentan. Bueno, el proceso, nosotros necesitamos, por ejemplo, material de aquí ¿no? Tiene usted, las piedras que arrastra el río Paute, por ejemplo, son piedras de río pau ¿no? Entonces nosotros empezamos desde, el, desde la, la base, empezamos en esto... Las piedritas, estas vueltas son como forma de teja, son este de la duda que tenemos, que se hace los canastos, de eso ocupamos nosotros. Don Manuel nos da a conocer las diferentes artesanías que aquí se producen, en las cuales podemos apreciar los caros de madera o los diferentes adornos navideños para esta época del año. Bueno, nosotros hacemos, por ejemplo, los carros. Hacemos carros para la temporada, así, para de coste de turismo, ¿no? Carritos, unos apliques, unos abanicos, que ahorita no tengo, ¿no? Esos abanicos, porque ya empezamos de enero a empezar a hacer esos abanicos. Nos cuenta que sus productos son vendidos a gran escala en diferentes plazas del país, como es en Guayaquil, entre otros. Hay cosas de turismo, o sea, nosotros vendemos a los más, a lo más en el turismo, ¿no? vendemos para todo para Manaví, aquí en Cuenca, bueno, se va nuestro Nuestra sale hasta la frontera, hasta, hasta Colombia, hasta, hasta Tulcán. Como muestra de su gran dedicación, él nos da a conocer los diferentes reconocimientos y fotografías que ha adquirido en el recorrido de su vida artesanal, ya que tuvo la oportunidad de dar a conocer sus productos a países vecinos como Colombia. En Guatapé, en, en, en la represa de Colombia, desde, desde los de los perrocarriles de Antioquia. Está también en un centro comercial en, en Medellín. Manuel tiene dos hijos, de los cuales Gustavo decidió seguir sus pasos y hoy en día posee su propio taller, en donde se realizan artesanías de pequeña y gran medida. Como le cuento, o sea, papá tiene la trayectoria de yo, sí casi unos 40 50 años ¿no? entonces a medida que uno fue creciendo, ya creció en esto ya prácticamente yo crecí en esto y, y empecé a, a a crear poco a poco, fue una una alternativa en aquellos tiempos era muy bueno Gustavo nos cuenta que en su taller a menudo se están innovando diferentes trabajos ya que su padre fue pionero en la elaboración de estas artesanías entonces empecé a, a como le explico, a tratar de de innovar, a crear las cosas diferentes, lo que él ha hizo, ¿no? porque él ya... el arte de él es innato, él, él o sea, se inventó, él es el, es el primero aquí en Pauten, ¿no? y gracias a Dios eh, hemos aprovechado, yo como hijo hemos aprovechado, y, y mucha eh, gente que ha estado ayudándonos como peregrinos anteriores, él nos cuenta sobre los diferentes productos que se realizan en su taller, como baúles que a nivel del mercado hoy en día son una buena fuente de ingresos. A la vez, día a día se busca sacar al mercado nuevos diseños que cautiven a la clientela amante de la artesanía. Me he puesto a crear yo también, pero a cambiar la tonalidad de diferentes cosas, de diferentes, de diferentes puntos, incluso a, a vas a traer... Eh, creaciones de otros lados, del exterior. También nos indica el grado de dificultad que existe en el cantón, ya que no se está dando mayor importancia a las necesidades del campo artesanal. Y es por esa razón que año a año se están perdiendo estas costumbres. Eh, no tenemos, no, no, existe, no existe un lugar, no existe una zona, no existe ni, la, ni el mismo apoyo gubernamental de entidades eh, de, de, a nivel de municipio, pero es una empresa pública. ¿no? Sí.